pues esto, esta, esta, este curso nos enseña pues, a confiar en nuestros talentos, ¿no? Y nuestros talentos que, que de repente no, no entendemos o no sabemos que los tenemos y que no los hemos potencializado, ¿no? Y estas técnicas de narración pues son interesantes porque no nos enseñan solamente a escribir, sino a ser un buen lector, ya sabemos identificar eh, todas esas técnicas de, de, de escritura. Eh, el arquetipo, todas estas cosas que las acotaciones, todo este tipo de, de técnicas que, que hemos ido aprendiendo y bueno, ponerlas en práctica. ¿no? Así es que eso, eso me, me, me interesó mucho en el sentido de que, de que no solamente aprendemos, la intención es aprender a escribir, sino hacer unos buenos lectores en, que no, no identificábamos pues anteriormente algunas cosas en, de lo que leíamos. ¿no? Y hemos aprendido también a, ya leemos diferente, por así decirlo, de lo que hacíamos antes.